La presentación de, de la nuestra propia convidada de la Bea Martín Valcárcel, pero es que tiene un currículum que es impresionante. Ella me no cal que no diguis tot digas todo, pero coses las cosas que están bien, yo pienso que se han de han explicar. Es ingeniera informática en Máster de Administración de Empresas a EAE, Business School, es Master en Big Data Management, Data Analytics de la UPC. Actualmente... Diu que pel plaer d'aprendre i de disfrutar està realitzant el grau de Psicologia i el d'Humanitats. Ha desenvolupat la seva carrera professional, triangulant tecnologia, estratègia i servei. La BEA té una dilatada experiència professional en els àmbits de les tecnologies, de la informació, del màrqueting i de la gestió d'empreses en entorns 100% digitals, així com en programes de transformació digital i també de transformació educativa. Y seguecho. Actualmente, pone el foco atenció digi de atención la transformación digital, la estrategia digital, diseño de negocios digitales, e-commerce, nuevos canales y plataformas, proyectos Big Data, Metaverso y Web3. Las defineix como una tecnoentusiasta entusiasta y emprendedora, fan de las metodologías ágiles y seguidora impulsora y practicante del Movement maker que practique también en la seva vida personal, on si lo desean, si lo desean, podéis seguirla en les seves aventuras y aprendizajes en el Vaixell Escalmus. Orgullosa cofundadora de las comunidades de aprendizaje Agil Barcelona, Software Crafters Barcelona y Violets HubLab. Y le agrada cuestionar su todo, tener reptas y hacer las cosas bien. La seva frase preferida es mancante que los planes surtin bien. A la vez, li hemos demanat que nos mostri y nos inspiri cómo avanza la tecnología y cómo esta, en definitiva, impactará en nuestros territorios y en nuestras administraciones y, en definitiva, en nuestras vidas. Nos explicará de entrada, ya ja os avanço cosas que, por ser en algún momento, Enseñarán llunyanas de la realidad de todos els nuestros territorios, pero que diu ella, será la transformación digital que vendrá. Don Segú, que el pla que te preparat per para que este matrimonio la Bea le sortirà perfecta como ella desitja. Per tant, un fuerte aplaudimiento para la Bea Martín Balcárcel. Bueno, pues hola. Con vuestro permiso voy a hablar en castellano, porque eh, mi cerebro funciona más rápido en castellano, en cara que el catalán parlo B, pero ya va a que como he preparado 288 diapositivas para 50 minutos, tengo que poner en marcha todas las claves de velocidad que tengo. Gracias por la presentación, too much. A ver, que la tecnología, ¿eh? Ojo y tú. ¿Ayuda? También la tecnología falla, ¿verdad? <risa> vale, ahora sí. Bueno, pues cuando, cuando me propusieron dar esta sesión, para mí fue muy difícil decir que no, yo estoy muy acostumbrada a hablar de tecnología a gente de tecnología, por lo tanto, si me tengo que enfrentar a un público diferente, a un público tan interesante como vosotros, que estáis en ayuntamientos, que estáis en esa línea, en, esta, en esa capa de organización con la sociedad tan importante, eso para mí es un reto, y todo lo que sea reto es eh, aprendizaje. Así que, lo primero de todo, pues gracias por esta eh, oportunidad de estar aprendiendo con vosotros. Unos disclaimers iniciales, si en algún momento esta presentación os parece densa, habéis acertado, o sea, <risa> va a ser densa. Es una decisión que tengo que tomar siempre que preparo una sesión. ¿Qué hago? ¿Explico poco muy detallado o explico mucho a saco? Y, y, y entonces, pillad un poco de lo que queráis, ¿vale? Pero no os sintáis agobiados, porque esto me obliga también ...a estar simplificando todo lo que explico. Entonces, muchas cosas, como, como este, este, este disclaimer que también hacía en mi presentación... ...puede sonar un poco lejano, puede sonar un poco marciano... ...pero bueno, os voy a explicar con ejemplos cosas que están pasando. Me gustaría que saliésemos de aquí, si no la tenéis ya, con una mentalidad de lab... ...de laboratorio, de experimentación, de no tenerle miedo a la innovación... Y una modalidad berserker, es lo que yo siempre digo, eh, berserkers eran unos vikingos que pese a tener pocos recursos y ser um, pocos en número, se enfrentaban a las batallas armados de actitud, <risa> armados de actitud y, de y, de, y un poco drogados y, y sin armaduras, pero iban con tanta actitud de ganar que lograban, que lograban ganar muchas de las batallas donde eh, posiblemente a priori eh, les daríamos por perdidos. Me podéis encontrar en redes sociales como Cigiella, Actualmente soy Chief Digital Officer en una agencia de comunicación que se llama BBDO Proximity y también soy docente en el máster de Ciencia de Datos y Analítica Avanzada de la Universidad Internacional de Cataluña. Como bien han explicado, pues mi carrera profesional discurre en paralelo con mi carrera del, del aprendizaje. Yo me considero una, una estudiante perpetua y así quiero que sea hasta el final de... de, de bueno, hasta el final, <risa> eh, Aparte de haber trabajado sobre todo en el mundo de las tecnologías y del marketing y de la publicidad, he emprendido muchas veces, con éxitos y fracasos, siempre en el mundo digital. Y me gusta destacar lo que ya han dicho, pero lo voy a decir una vez más, eh, soy miembro activo de comunidades de aprendizaje, en este caso de Barcelona, el eh, Barcelona, Byletx Hub Lab, Software Crafter Barcelona, las, las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en red, es algo que nos hace aprender entre todos. Yo creo que esto también eh, lo manifiesta. Bueno, además... Aprendo carpintería de Ribera, porque soy incansable y, como bien habéis dicho, pues, el Escalmo es un proyecto personal. Es un barco que me bajé durante la pandemia por el continente. Navegar un continente es algo interesante y ahora vivo en él, en Aréns de Mar. Voy a usar este recurso de la línea del tiempo, ¿vale? porque al final estamos hablando de evolución tecnológica y cómo nos está impactando. Ahora estamos situados en el 2022 y yo voy a recordar algo que ya sabéis, que hubo un momento en el que Internet no era tan importante en nuestras vidas y no está tan lejano. Y por no hablar de lo que ha supuesto la digitalización, que ha supuesto esta aparición de Internet, y digo Internet por no irme a computación mucho más atrás, por quedarme en algo que realmente podemos medir el impacto nosotros mismos, porque lo hemos vivido. Esa digitalización que ha hecho que transformemos esas webs que, embrionariamente, hace escasamente dos décadas, igual tenían algo de información, pero esa utilidad que tienen hoy, esos, esos servicios integrados, digitalizados, para la ciudadanía, de los cuales ya, ya no imaginaríamos eh, la vida sin ellos. O sí, pero sería dar un paso atrás que no nos beneficiaría. Internet y la web... Mira que tengo la pantalla aquí, eh, pero estoy tan acostumbrada siempre a mirar para atrás. Internet de la web es una tecnología disruptiva que nos ha impactado fuertemente en nuestros hábitos, en nuestros comportamientos. Nuestros últimos 15 años están terriblemente, terrible es un, bueno, terriblemente eh, eh, cambiados eh, por esta tecnología, desde que es desde que embrión... En el 69, en ARPANET, desde que se estandariza el protocolo TCP y IP en el 83, desde la primera web en el 91, pero sobre todo en nuestras vidas desde el 94-95, donde empieza a ser habitual, en pequeña escala, el empezar a tener webs en aquella época en la que nos conectábamos a internet por el modem y que no podíamos estar hablando por teléfono y conectados a internet al mismo tiempo y en esa época a mí me pilló la universidad y además yo estudiaba ingeniería informática mis padres no entendían por qué me pasaba las noches en la universidad y era porque no es que estuviera haciendo prácticas es que internet era una ventana al mundo brutal de aprendizaje y yo me enganché bueno, pues en el 94-95 empiezan a aparecer servicios, bueno, Amazon y Yahoo, yo sabía yo que este puntero en una pantalla no iba a señalar nada, Amazon, Amazon y Yahoo aparecen en el 94, Windows 95 Internet Explorer son del 95, igual que Vila web. Google es de 1998, en esta época Internet Explorer era el navegador predominante, pero... Desde la aparición de Google ya es el buscador predominante. Yo no sé si alguien recuerda Altavista antes de, antes de Google. Wi-Fi lo tenemos desde el 99 y el ADSL llega a España en el 99 también. Wikipedia es de 2001. Yo no sé si sabéis que la... Wikipedia catalana, la Wikipedia, es la tercera en el mundo en aparecer después de la alemana, después de la inglesa, pero la primera después de la inglesa en tener contenidos propios en, en, en idioma, en este caso en catalán, por lo tanto, al catalán es el sagón idioma de la, de la Wikipedia. Siempre en Cataluña hemos sido muy pioneros en el mundo de, la, de lo digital. Bueno... Eh, Facebook, YouTube y Gmail son de 2004, Twitter aparece en 2006 eh, y en 2007 hay dos, dos, dos apariciones que son relevantes, por un lado Amazon saca el Kindle y por otro lado tenemos el primer smartphone, iPhone, y esto va a ser muy relevante en los cambios de uso de la web. Instagram nace en 2010, WhatsApp eh, también… Eh, Oculus aparece en 2012, Facebook compra Oculus en 2012, Facebook compra WhatsApp en 2014, Facebook compra... Bueno, lo de Facebook compra ya lo sabéis. La vida más cercana de Internet, de la web, eh, yo creo que ya os suena, a partir de 2014 está más cercano. Podemos decir que más o menos han habido... ...unas eras a las que les podemos poner nombres en la web... ...la era de las webs, la era social, la era móvil... ...y todas han venido ocasionadas por algún alguna tecnología o alguna empresa. En el caso de la web social, claramente es la aparición de Facebook... ...la que impulsa este, este cambio de era. Y en el caso de la era móvil y la era móvil es un cambio de paradigma... ¿Vale? La aparición del primer smartphone en 2007, sobre todo eh, el hecho, bueno, sobre todo en, en 2007 y en 2008 cuando es el eh, iPhone 3G que ya tiene el, la, la tienda de aplicaciones, eso es un cambio de paradigma brutal. Pasamos de tener el internet que estamos acostumbrados a sentarnos delante de un ordenador para acceder a él, a llevarlo en el bolsillo a llevarlo en movilidad, a la geolocalización, a la interacción con el contexto, y esto es un gran cambio de paradigma. Estas Algunas de estas tecnologías son las que nos están provocando estos cambios de paradigma dentro de, la, de las propias eras de, de la web ¿no? reciente. Internet es una tecnología disruptiva porque nos cambia la vida y nos la cambia yo antes me hacía la pregunta a alguien, ¿eh? Pero ¿hacia dónde él nos la cambia? A mejor, ¿vale? Nos está aportando valor. Voy a nombrar dos tecnologías más que van a tener gran presencia en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestros cambios inmediatos. Y digo inmediatos, aunque os parezca muy lejano, el tercero. A mí cuando me contactasteis para dar esta sesión me dijisteis, no les asustes, ¿vale? ¿Vale? Eh, <risa> Habla de cosas cercanas, habla de ejemplos que existan, habla de, de ejemplos locales, pero yo no puedo dejar de hablar de lo que de lo que leo, de lo que sintetizo y de lo creo que de lo que creo que está por venir. Yo siempre digo que cuando yo digo mañana, esto pasará mañana, mañana para mí son ¿Tres años? ¿Cinco años? Pero es que eso es mañana y el mañana empieza con las cosas que hacemos hoy. Bueno, pues estas dos tecnologías, inteligencia artificial y las tecnologías web 3, en diferentes grados de madurez, eh, son lo que no viene, nos viene, es que decir por delante artific, inteligencia artificial ya me parece mal, ¿vale? O sea, lo que nos viene en el presente y lo que nos viene en, en el futuro, en ese mañana de los próximos tres, cinco, pongamos también diez años. En la línea del tiempo no están así, en la línea del tiempo están así, porque al final lo que tenemos con las tecnologías es que se van acumulando, que se van interfiriendo, que van convergiendo, que se van sumando, que se van solapando. Bueno, es todo esto de la convergencia tecnológica donde una tecnología no está sola, ¿vale? donde se van, eh, bueno, pues donde se van, donde todas las... Los diferentes grados de madurez de las tecnologías van avanzando hacia ese futuro que vamos a englobar en ese nuevo Internet, porque siempre vamos a ir diciendo ese nuevo Internet, vale, esa nueva digitalización. Inteligencia artificial, tecnología disruptiva. Sin duda, yo las clases eh, a mis alumnos de, de la universidad, del máster, eh, la primera que la hago de introducción, eh, que la hago yo, siempre siempre hablo de inteligencia artificial, tecnología disruptiva, eh, y les cuento cómo nos ha cambiado la vida desde ya hace tiempo, por qué ¿vale? y hacia adelante. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen, pero os voy a advertir de una cosa, a mí la inteligencia artificial, tengo un problema con ella, que es que no me sorprende, ¿Vale? Y entonces no me sorprende, la, no, la normalizo tanto que cada avance en inteligencia artificial ya lo encuentro tan normal que, bueno, pues por eso estoy eh, más leyendo sobre Web3 que sobre inteligencia artificial. De la trilogía de las leyes del futuro, para explicar esta normalización que yo siento, os las voy a compartir si no las conocéis, eh, pues enunciadas por Arthur C. Clarke en 1962, la primera ley dice «Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia». Y la cuarta ley apócrifa de esta trilogía dice «La gente se acostumbra fácilmente a lo que parece magia sin preocuparse por entender cómo funciona». Y voy a citar también a John McCarthy, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que dice, en cuanto funciona, ya nadie lo llama inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo normalizamos. Hace, hace poco, ¿vale? Y el hace poco, lo voy a decir igual que antes, hace 20 años, ¿no? Pues desde los años 50 hasta los 90 y pico vivíamos la inteligencia artificial solamente en las películas y en las y en los laboratorios de lo, que podíamos, de lo que nos podía llegar, pero vivía en los laboratorios de universidad y en las películas de ciencia ficción. Y no fue hasta el 96 donde este evento, que seguro que os sonará a muchos, Kasparov, se enfrenta a Deep Blue de IBM en el 96 y gana Kasparov en el 96, pero se vuelve a enfrentar a una versión mejorada de Deep Blue, llamada Deeper Blue, en el 97, y aquí gana la máquina. Esto es el primer granito de la inteligencia artificial más mainstream, digamos, ¿no? Más, más, más, más, más referente, ¿no? O sea, esto pasó. Y a partir de ahí hubo un desierto en la inteligencia artificial, ¿vale? No, no hubo nada más. En el 97 Kasparov gana Deep Blue ¿Y luego qué tenemos? Pues luego tenemos en 2011 que Watson de IBM, también de IBM, en el concurso Jeopardy gana a dos de los mejores concursantes hasta el momento. Y hay que destacar este hito, porque este hito de la inteligencia artificial es diferente. Aquí estamos con una inteligencia artificial participando en un concurso parecido a Quiero ser millonario, enfrentándose a preguntas muy humanas, muy diversas, muy diferentes, a veces formuladas como si fueran eh, respuestas a las cuales eh, la inteligencia artificial tiene que dar la pregunta como respuesta. Esta inteligencia artificial de IBM estaba nutrida con diferentes bases de datos, estaba nutrida con la Wikipedia, con la Datapedia y con otras fuentes de forma que había aprendido y mediante aprendizaje automático era capaz de enfrentarse a esas eh, respuestas. No es, no es, no, que, quiero que, que diferenciéis el caso. ¿vale? o sea Venimos de Kasparov con Deep Blue, donde teníamos el ajedrez, que es un juego eh, con, partidas, eh, con, con jugadas finitas, ¿vale? con piezas que, que son las que son, sin ambigüedad semántica cada pieza, ¿no? y con unas reglas de juego. Y aquí tenemos un, un juego que es muy humano ¿vale? el cambio es brutal porque el cambio de paradigma es el boom del aprendizaje de las máquinas y en cuanto a la programación de la inteligencia artificial o en cuanto a la programación en sí estamos cambiando del programar para hacer Deep Blue era inteligente pero tenía reglas programadas a tener programación que aprende Watson, IBM está programado para aprender, incluso para aprender de sus errores. En 2012, en la competición anual que se hace de ImageNet, que es una competición donde participan inteligencias artificiales para acertar lo que ven en las imágenes de un gran banco de imágenes, sucede que la inteligencia que gana ese año, AlexNet, supera de mucho al segundo en esa misma competición, pero además supera de mucho todo lo que había pasado antes, y es que a partir de 2012, en esta competición, se empiezan a usar las redes neuronales, hasta el punto en que hemos llegado, a partir de 2015, a superar incluso el error humano. En 2013, una empresa llamada DeepMind programa una inteligencia artificial que aprende a jugar a juegos de Atari. En 2014 la compra Google, en 2016, AlphaGo, creado por DeepMind, eh, ya comprado por Google, se enfrenta a lo que era el santo grial de la inteligencia artificial, el Go. El Go estaba considerado como el juego de bueno cuando supere una inteligencia artificial eh, ganar al Go, pues estaremos en, en, en otra fase de la inteligencia artificial bueno pues en 2016 se convierte en el una inteligencia artificial en el primero de europa y en el segundo en el ranking mundial en 2016 tenemos inteligencias artificiales que pintan como rembrandt en 2017 tenemos una inteligencia artificial que gana a cuatro de los mejores jugadores de póker y ahora estamos hablando de un juego donde ya no solamente hay reglas sino que hay un Componente humano de astucia, vale, de farol, vale y tenemos una inteligencia artificial que no le hemos programado tirarse faroles, sino que ha aprendido a tirarse faroles. En 2017 tenemos muy mejorada la detección de objetos en tiempo real. En 2017, AlphaGo se convierte en primero en el mundo. ...dentro de la competición de Go. En 2017 creamos vídeos de discursos que no han existido. En 2017 creamos imágenes de personas que no existen. En 2017 mejoramos mucho lo que es la creación realista de voz humana. En 2017 hacemos que las máquinas perfeccionen brutalmente el movimiento. En 2017, Cero, derivado de... DeepMind, eh, todos los AlphaGo, En cuatro horas aprende a jugar al ajedrez y ganar. Dentro de la Liga de las Inteligencias Artificiales, que en paralelo se había creado una vez ya DeepMind había ganado a Kasparov, gana a la inteligencia artificial más tradicional, que era la campeona de la Liga de Ajedrez, entrenando solamente cuatro horas. Y en 2017, eh, mediante la inteligencia artificial... Logramos descubrir nuevos exoplanetas. Y habéis visto todo lo que es en 2017, porque eso fue un no parar y ya no puedo contar todo lo que pasa de 2018 hasta la actualidad, porque me pasaría entonces el resto del día. Pero bueno, grandes avances sobre todo en lo que es generación de textos, seguro que os suena o ha sonado o sonará a partir de ahora GPT-2, GPT-3 como generador de textos y también generador de imágenes. Eh, que, es, ...que últimamente además se han puesto muy de moda... ...como Dali 2 o Stable Diffusion... ...de hecho, la, la portada que yo tengo en la presentación... ...está generada por Inteligencia Artificial... ...a la cual le dije... ...dibújame gente en un loop... Que, ...con buena vibra, que sea así estilo arte digital... ...que sea positivo y algo de internet... ...y escogí esta imagen... ...pero me gustaron el resto de propuestas y creaciones que me propuso la inteligencia artificial. Las máquinas aprenden de los datos. Lo que ha hecho el boom, ¿vale? lo que ha hecho el boom en, en el último periodo ha sido lo que llamamos el aprendizaje automático, en, en inglés, machine learning, que lo que está haciendo es coger los datos, eh, encontrar los patrones que nosotros a simple vista no podremos ver porque es de gran complejidad y establecer modelos predictivos. Y de datos hay muchos. Yo siempre digo, no sé dónde tengo mi móvil, pero yo siempre que, que pongo el ejemplo de yo llevo mi móvil... ...y yo imagino la estela de datos que va soltando mi móvil, ¿no? Y ahora a vosotros aquí os veo con una capa de datos por encima, ¿no? Cualquier algoritmo que tenga Apple, Google o Vodafone o Telefónica... Eh, ...está identificando que aquí hay un evento al menos de unas 30 personas... ...porque estamos aquí quietos y porque los algoritmos identifican... ...esta anomalía en, en el movimiento de las personas... De datos estamos generando, nosotros como humanos, los que generamos como humanos, pero la tecnología en nuestro nombre con el móvil y la tecnología en el nombre de las cosas, porque la sensorización es y va a ser masiva eh, con todo lo que es el Internet of Things, etc. Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. Ahora cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, el boom realmente ha sido del aprendizaje automático, ...gracias a este, este, no solamente boom de los datos, sino también de la computación... ...que hace posible que, que, que se puedan encontrar estos patrones en los datos. El Deep Learning dentro del Machine Learning es la parte de las redes neuronales... ...pero sigue estando dentro del aprendizaje automático... ...y el hecho de que haya habido un boom en el aprendizaje automático... ...hace que todas las otras disciplinas de la inteligencia artificial se hayan visto beneficiadas. El ejemplo de los robots, esa movilidad que os decía, que se había visto incrementada, mejorada, es porque el propio robot no solamente aprende a moverse, sino que aprende a corregir el error que tiene cuando falla. ¿no? Y entonces eh, autocorrige el, el, el, el algoritmo, el movimiento que está haciendo y la siguiente vez lo hace mejor. La inteligencia artificial nos rodea. Está en el traductor de Google, está cuando Facebook nos está marcando ya que esta cara pertenece a Menganita Menganito, está en Gmail cuando nos sugiere el texto que continúa en nuestro mail, está en las recomendaciones de Amazon, está en las recomendaciones de Netflix, está en todo el universo Google y en todos los universos y en todas las plataformas, está normalizada. La inteligencia artificial ya nos rodea, ya la tenemos, ya es imprescindible para nosotros. Ahora bien, ¿vale? Nos enfrentamos muchas veces a, ay, es que la inteligencia artificial, qué miedo, ¿no? Esto es un riesgo, ¿no? Esto, esto bueno, vamos a ver si se produce la adopción. La adopción ya se ha producido, pero nos falta que todavía desbloqueemos ¿no? en algunos contextos el hecho de que pueda, eh, pueda sernos de valor, ¿no? En, este, en estos ejes yo pongo varias cosas, la calidad y la ética, cada vez más conscientes de la ética, la ética desde el diseño de la inteligencia artificial, la responsabilidad que tenemos los que desarrollamos inteligencia artificial, las comisiones que se crean para garantizar que existan estos procesos extremo, extremo, que velen por la calidad. ¿La inteligencia artificial tiene sesgos? Claro que tiene sesgos si no los controlamos, porque la inteligencia artificial aprende de los datos, los datos están generados principalmente por humanos, los humanos tienen sesgos, si no identificamos los sesgos en los datos, cuando la inteligencia artificial aprende de los datos genera inteligencia artificial con sesgos, pero los procesos de calidad, con ética desde el diseño, ya están velando para que esos sesgos estén detectados desde el inicio y compensarlos y normalizarlos. Y aquí es muy importante también la cultura del dato, con la calidad del dato, también extremo extremo, desde el principio, desde el diseño, del, del diseño de cualquier formulario que está cogiendo datos, va a ser relevante porque todo lo que se construya, después con esos datos, tendrá la calidad de los datos que inicialmente se han recogido. Y cada vez estamos buscando más la transparencia, la explicabilidad, la interpretabilidad, el entender cómo los algoritmos están aprendiendo de los datos, sean de texto o sean imágenes. La inteligencia artificial nos rodea, vamos a ver dentro de nada como en Google Docs nos genera un resumen automático, no es magia, va a ser inteligencia artificial, esta aplicación realmente me gustó, este asistente, que ayuda a, a, a, pues a definir la, a, a elegir las, eh, las ayudas sociales, me, que ha, voy a decirlo bien, ¿vale? <ríe> que ha liderado el Ayuntamiento de Gabá, junto con el Ayuntamiento de Mataro, principalmente, con otras entidades. Y en este proceso me gusta especialmente que haya habido co-creación, co-creación por parte de todos los usuarios que están a un lado y a otro de, del asistente. ¿no? Y de asistentes vamos a tener muchísimos, desde los que nos facilitan la, el trabajo cuando estamos introduciendo unos datos inicialmente, consultando a sus modelos predictivos que están alimentado, alimentados por toda la fuente de información que tienen previa y ya nos están dando un consejo, hasta aquellos que nos pueden estar dando ya eh, decisiones que, nosotros como profesionales, en el ámbito que estemos, pues las usaremos como, como definitivas o como parte del conjunto de información que usaremos para tomar las decisiones. En todos aquellos ámbitos donde existan datos generados, en, en lo que sea, van a haber inteligencias artificiales que van a apoyar esas decisiones que van a acompañar esos profesionales y, obviamente, yo, yo no voy a hablar de la desaparición de puestos laborales, creo que va a haber una transformación del mundo laboral, pero van a haber cosas que realmente sí que vamos a acabar sustituyendo o modificando o cambiando. La inteligencia artificial, uno de sus usos es pues, la detección de fraude, de anomalía. Hacienda ya lo está usando para identificar todas esas eh, facturaciones irregulares, tanto de empresas como de autónomos. La inteligencia artificial... Pues que, que se basa en imágenes en identificación de imágenes, este caso es de Florencia se usa para la asistencia de tráfico aquí en Cataluña eh, hay una inteligencia artificial que primero fue prototipo y se usó para identificar eh, si estaban los usuarios de los vehículos hablando por el móvil o llevando el cinturón primero fue prueba de concepto pero ya está puesta en explotación y ya está sirviendo para, pues, para las primeras multas y la inteligencia artificial podría poner muchos casos, ¿no? en este caso este me ha parecido interesante, en agricultura y en, y en ramadería y se, se está usando de muchas maneras para hacer predicción de cultivos o, o de temporadas. En este caso, esta inteligencia artificial nos está sirviendo para saber cuánto pesa un cerdo solamente con, con la imagen. No integramos la, la tecnología porque sea tecnología, la inteligencia artificial no está de moda. Integramos la tecnología porque nos da valor a nuestra vida. Y va a estar en todas partes. La hemos normalizado y la vamos a normalizar. La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva... Que, bueno, que pronto, o sea, pronto no nos va ni a ni, ni, ni, ni asombrar, ¿no? porque pues igual que os digo que yo siento que a, ahora aparece el Dalí 2 que genera imágenes, digo, bueno, ya sí, una evolución natural de la tecnología, imparable, solapada por Internet, porque todo el rato vamos a estar hablando de ese Internet mejorado. De hecho, ahora cuando hablamos del metaverso de la Web3, lo que estamos hablando es de ese futuro del Internet. ¿Y qué viene? Pues la Web3 vale La web 3 ahora, voy a intentar hacerlo, yo se lo he prometido a Magna, voy a intentar hacerlo lo, lo, lo más friendly posible. ¿vale? La web 3 ahora la vemos... ...como todo ese conjunto de palabras que nos tiran un poco para atrás... ¿vale? ...y nos tiran un poco para atrás no es que os tiren a vosotros... ...tiran prácticamente a todos los sectores, incluso a los desarrolladores de tecnología... ¿vale? ...porque tenemos mucha contaminación en todo este ecosistema de palabras... ¿no? ...está cripto, está blockchain, está token, están los smart contracts, están los NFTs, están las DAOs... ...para entender lo que viene, lo importante es saber de dónde viene y en este caso... El, el, el hecho más relevante es el paper de Bitcoin que un tal Satoshi Nakamoto publica en 2008, de hecho el 31 de octubre, hace 14 años recientemente que lo publicó en unas listas de criptografía, explicando una alternativa al dinero, un dinero electrónico que funciona peer-to-peer, -peer, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de un ente tercero de confianza. Bien. Aquí lo importante no es el Bitcoin, es la tecnología subyacente al Bitcoin, que es el blockchain, que os voy a explicar de forma muy simplificada. Se trata de una base de datos, una especie de base de datos, es como un libro mayor compartido. El hecho de que esté compartido nos está dando descentralización y transparencia basado en criptografía, que nos está dando inmutabilidad y seguridad, peer-to-peer, que nos permite transacciones sin intermediarios, con la confianza delegada a la tecnología, porque usamos la criptografía y entonces esto nos genera la, la, la sin necesidad de confiar. ¿Vale? Estas características son las que, las que representa más el blockchain y nos está provocando... Diversos, en plural, cambios de paradigma sobre la propiedad, sobre la confianza, sobre las relaciones, sobre los modelos, pero sobre todo sobre la confianza. El cambio, el hecho de que blockchain nos permita estar creando plataformas o sistemas o ecosistemas donde estén interactuando personas que no se conocen y que no necesariamente confían entre ellas, cambia muchas cosas. Es el cambio de paradigma más importante. Blockchain está redefiniendo la confianza. Por lo tanto, yo os invito a que si en vuestros yo del futuro inmediato os encontráis en conversaciones donde os dicen es que el Bitcoin no es el Bitcoin, es blockchain, la tecnología disruptiva que viene a cambiar muchas cosas que estamos utilizando ahora. Bitcoin aparece en 2008, en el paper que publica el alias Satoshi Nakamoto, sobre bajo el cual no sabemos si hay una persona, un grupo de personas o quién hay. El mismo año que estalló una crisis mundial sin precedente, 2009 empieza a ser Bitcoin una realidad. Y en 2011 Vitalik Buterin eh, conoce Bitcoin a sus 17 años y se flipa. Se flipa hasta tal punto que empieza a escribir sobre él, a meterse, a investigar, a jugar... Y se le empiezan a ocurrir ideas de mejora de Bitcoin. Como no puede realizarlas en Bitcoin... A sus 19 años escribe el paper donde describirá Ethereum, Ethereum eh, como lo queráis llamar, donde lo que está proponiendo es que la tecnología de Bitcoin evolucione a cualquier cosa que no sea solamente lo financiero. Gavin Wood se suma al proyecto de Ethereum y lo que hace es escribir en 2014 un paper sobre el paper de Vitalik Buterin describiendo este sistema pero de forma más técnica. Y en 2014 Ethereum empieza a ser una realidad. En total son ocho los co-creadores de Ethereum. Y Ethereum ve la luz en 2015, mucho menos seguro de lo que lo es hoy. y De hecho, un grave fallo de seguridad provoca una serie de discusiones que hace que Vitalik se quede solo en el proyecto como co-creador, no solo como, como desarrollador, pero sí solo como co-creador. Y dos de los co-creadores de Ethereum están actualmente liderando proyectos relevantes en el mundo de blockchain. Por un lado, Gavin Wood con Polkadot y Charles Hoskinson en Cardano. Cardano. Guardaros que luego os hablaré también de Cardano. La realidad es que tenemos eh, Ethereum como una computadora descentralizada para crear lo que queramos. Todo se puede construir encima de Ethereum. Programando Smart Contracts. Dejemos Smart Contracts aquí. Luego lo voy a sacar otra vez. Esto esto ya empieza a ser mainstream, ¿vale? Esta newsletter de mi banco, no quiero hacer publicidad en ningún banco, pero es que me llegó el otro día y, y, lo, y, lo, y lo primero que hablo es, es la newsletter que envía, no sé si cada 15 días o tal, lo primero que me dicen es, de merch que era, es la última actualización que ha tenido Ethereum, es la nueva era sostenible de Ethereum, pero es que esta es la newsletter que envían a todos los, los, los, los usuarios de, de este banco, ¿vale? O sea, este es, el, este es el nivel que está adquiriendo esta tecnología a día de hoy. Esto es una realidad, Ethereum es una plataforma nueva para construir aplicaciones de software y que nos... Habilita la descentralización por esas características que os he dicho que tiene blockchain. Y la descentralización nos está dibujando la web 3. Si habíamos visto las diferentes eras que hemos vivido de la web y las habíamos llamado web social y móvil, en realidad ahora las estamos simplificando en lo que fue la web 1. Lo que está haciendo la web 2.0, que, que engloba lo que es social y mobile, que nos ha cambiado tremendamente la vida los últimos 15 años, y lo que viene por delante es la web 3. Muy simplificadamente, las diferencias que tenemos, teniendo en cuenta que web 3 es una aspiracional, la estamos nombrando porque es lo que va a venir, es el futuro, pero no la tenemos totalmente aquí, todavía aquí, lo que tenemos es la web 2. Hemos pasado de contenidos estáticos a dinámicos, y viviremos una Web3 más experiencial, hemos pasado de estar sentados con pantalla y ratón a llevar el móvil en el bolsillo con Internet, movernos, ¿vale?, a que estaremos dentro, de alguna manera, de un Internet que será más global, ¿no?, eh, nos conectábamos con usuario y password, nos seguimos conectando con usuario y password, pero cada vez usamos más nuestra identificación de redes sociales y en un futuro más cercano, bueno yo actualmente ya en muchos servicios estoy conectándome con mi wallet, ¿vale? la wallet de Web3. La filosofía inicial de la web fue descentralización, lo que pasa es que ahora estamos viviendo en un paradigma que nos han vendido, que se llama el producto eres tú y como pagamos con nuestros datos, pues el poder está centralizado en unos pocos. La web 3 pretende recapturar esta, esta propiedad del usuario, esta agencia del usuario y dejar el poder descentralizado. En la web 1 emergieron las comunidades, en la web 2 ¿qué pasó? Que se construyeron ...plataformas para albergar estas comunidades. Y en la web 3 las plataformas no serán eh, las plataformas que conocemos... ...sino que las propias comunidades de personas serán las plataformas. Y aquí también cambia el paradigma de la propiedad. Luego pondré un ejemplo... O'Reilly acuñó el término de Web 2.0 en 2014 y la Web 3, tal como la conocemos en definición, está definida por Gavin Boot en 2014, el co-creador, junto con Vitalik, de Ethereum. En esta entrevista que le hicieron en el Foro Económico Mundial de este año, no es un foro cualquiera, ¿vale? Donde también participó Gavin Boot, le hicieron una entrevista donde hace una descripción conceptual. ...muy concreta de lo que es Web3 a día de hoy y que simplemente os resumo. Ya no se trata solamente de cripto web 3 la clave es la liberación de la necesidad de confiar. Y más allá de lo que está pasando en el mundo cripto, con las caídas, la volatilidad, los memes de los perritos... ¿vale? ...esto es un fenómeno social y económico. Bueno, pues me parece que sintetiza muy claramente lo que significa a día de hoy eh, Web3 y lo que viene ya no se trata solamente de cripto, en algún momento le vamos a quitar ese apellido, se basa en no tener que confiar y eso es un cambio de paradigma a nivel social súper importante y es un fenómeno no solamente tecnológico, sino social y económico. Como muestra de lo que puede representar en un futuro, eh, eh, las inversiones en lo que es el mundo web 3 en 2021 se dispararon. Goldman Sachs, en su informe de final de año de 2021, Goldman Sachs, ya no estoy hablando de un friki tecnológico, vale, es una de las entidades financieras más importantes del planeta, cierra el informe de 2021 diciendo, que, cree, aparte de apostar por Web3, que creen que blockchain es la tecnología más disruptiva desde la aparición de Internet. Tenemos Ethereum, que es una realidad, voy a mirarla ahora un momento voy más o menos bien, eh, tenemos Ethereum, que es una realidad, imaginaros, imaginaros que es una nueva plataforma para construir software. Sobre, el que, sobre la plataforma podemos correr smart contracts, podemos correr aplicaciones descentralizadas y podemos correr organizaciones descentralizadas. Luego volveré a las organizaciones descentralizadas he dicho que volvería a los smart contracts porque todo lo que programamos en Ethereum, en Ethereum y ya en otras blockchains programables, se programa mediante smart contracts. Y los smart contracts son como contratos como los contratos que usamos habitualmente, un contrato donde hay unas partes que cierran algo, que hay unas cláusulas que se cumplen o no se cumplen y pasan cosas, publicados en blockchain, por lo tanto que heredan todas esas características de la blockchain, es como una especie de burocracia automatizada. Una anécdota, la, el, mes pasado, porque estamos en, sí, el mes pasado fui a un evento en Zaragoza que se llama el Legal Blockchain, en este evento, eh, la dinamizadora en un momento dado eh, pidió a la audiencia que levantaran la mano los que veníamos de tecnología y los que venían de legal, 50 y 50%, porque eso es lo necesario para tirar el futuro hacia adelante, porque aquí estamos hablando de programación en términos prácticamente de contrato. De hecho, si googleáis, eh, gran parte de los buffets de abogados están especializando ahora en el desarrollo de smart contracts. De hecho, los smart contracts, que es la piedra angular de, de Ethereum y de las blockchains programables, ya fueron ideados en 1994 por este, este señor Nick Szabo, que escribió un paper sobre el que luego se han basado tanto Bitcoin como Ethereum y otras blockchains. Los smart contracts van a permitir que cambiemos Gran parte de los sistemas que estamos utilizando actualmente, nuestra información de salud, todo tipo de registros, los seguros ya se están transformando, muchos de ellos, lo que es la gestión de la cadena de suministros, los títulos universitarios, recursos humanos, identidad digital, las votaciones, luego tenemos las aplicaciones descentralizadas, que, pues, en vez de tener un ente central que está tomando las decisiones, lo que tenemos es a todos los usuarios interactuando entre ellos. Por poner un ejemplo, pues imaginad un Airbnb o un Uber, donde no existe una empresa Uber ni una empresa Airbnb, sino que es la propi el propio colectivo de usuarios de una tipología y de otro los que, mediante la aplicación sobre blockchain, están interactuando. Y las organizaciones autónomas descentralizadas, que aquí es donde a mí me peta la cabeza, ¿vale? O sea, este concepto es brutal, ¿vale? Estamos hablando de, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué se hace sobre blockchain? ¿Organizaciones? Sí, organizaciones autónomas descentralizadas. Podemos programar organizaciones sobre blockchain. Es decir, codificamos la lógica de la organización mediante smart contracts y las ponemos encima de la blockchain. Heredando todas las características de la blockchain, descentralización, transparencia, inmutabilidad, seguridad, sin intermediación, sin necesidad de confiar. Es como un nuevo marco de coordinación humana. ¿Qué tenemos? La lógica de la organización codificada con smart contracts de forma transparente encima de un elemento que es blockchain, que es el elemento neutral, la verdad, la tiene blockchain, sobre el que estamos construyendo mediante esas reglas, una estructura de gobierno democrático centrado en cumplir una misión o propósito que actualmente están orientados a lo que es el universo web 3, a la construcción de protocolos, plataformas, productos, grupos de inversión y colectivos y comunidades. Es una realidad que está, esta frase la leo luego, es una realidad que está uniendo talento con alta capacidad de colaboración, que está reuniendo... Capital, y capital en miles de millones, y que está definiendo la nueva cultura digital. Decía Vitalik Butering en una, en una entrevista que le hicieron este año, no puedes simplemente crear una DAO para ser una DAO, necesitas una DAO con un propósito para hacer algo. Yo también lo diría esto de las empresas, el propósito no puede ser ganar dinero, ¿verdad que todas las empresas tienen propósito? Bueno, pues las DAOs principalmente tienen este cometido, el hecho de estar aportando valor para una misión compartida. Las DAO son un nuevo marco de organización en red para coordinar comunidades en escala. Y la escala lo da el hecho de tener un, un, un blockchain que es eh, pues, un elemento neutral. Este elemento neutral es el que nos está permitiendo hacer una escala de la organización que no sería posible de otra manera. Ya están enunciados en el paper que escribe a los 19 años Vitalik Buterin, aunque está teorizado años antes por otras por otras personas que también estaban pensando en cómo Cómo poder eh, automatizar la lógica de las organizaciones para hacerlas descentralizadas. Pero ahora es posible tecnológicamente. De hecho, tenemos herramientas que nos están permitiendo gestionar el gobierno, gestionar la tesorería, gestionar la remuneración, gestionar la participación, gest gestionar las discusiones. De hecho, a nivel remuneración y salarial existen herramientas dentro de las DAOs que permiten estar dando salario por minuto trabajado. Esto es una realidad. El boom de las DAO, que es relativo, empieza en 2019, cuando empieza a existir tecnología muy fácil de usar. El número de participantes en las DAO crece en 2021 de 13.000 a 1.700.000 la participación dentro de las DAO, si vemos el gráfico, tiene un punto importante de cambio donde aumenta la participación a finales de 2021. ¿Por qué? Porque hay una DAO que se hace mediática, que es Constitution DAO. ¿vale? Igual no nos suena tanto, se hace mediática en Estados Unidos, es un grupo de personas que constituyen una DAO para reunir dinero para optar en una puja a un ejemplar de la Constitución de, de Estados Unidos. La, se, hace, se, hace, se hace mediático, o sea, salen titulares de prensa, porque en una semana logran 46 millones eh, de dólares, aunque luego pierden en la subasta, por muy poquito, pero pierden en la subasta. Pero bueno, esto lleva a las DAO a los titulares. Esta fue una de las DAOs mediáticas Ucrania DAO también fue una DAO mediática, eh, todavía está en marcha, ¿vale? que recauda dinero para las asociaciones de, de Ucrania. Bueno, pues sobre blockchain tenemos corriendo smart contracts, aplicaciones descentralizadas, organizaciones, pero seguro que lo que más nos suena, o os puede sonar, son los NFTs. Los NFTs, no sé si os suenan, ¿vale? pero se pusieron muy de moda, aunque nacen mucho antes, en 2021, y lo hemos asociado principalmente a al criptoarte o al arte digital, pero son smart contracts, eso es lo importante. Estamos teniendo smart contracts que corren encima de una blockchain que lo que nos están haciendo es replicar el atributo de propiedad, de autoría y certificarlo. Y de hecho, los casos de uso, más allá de esto, este caso de arte que estamos viendo, es potencial. Y pronto los vamos a ver usados como entradas de evento, como membresías en clubes y comunidades, como títulos universitarios con un currículum que estará, hecho prácticamente de NFTs en nuestra wallet y como nuestra identidad, ¿vale? Esto igual tarda un poquito más en llegar, pero será nuestra identidad. ¿Por qué hubo un boom en 2021? Porque los NFTs chocaron con los eh, directores de marketing de las empresas y de repente por FOMO por contagio muchos directores de marketing empezaron a hacer cosas y no hicieron cosas los pequeños, Visa hizo cosas con NFTs, Nike, Adidas, Clinique, Nivea, badweiser Puma, relojes que admitían NFTs entradas que llevaban NFTs, todo el fenómeno cromos de los deportes eh, llevado a NFTs anunciados por televisión al mismo tiempo que los partidos. En moda, belleza, lujo, arte, deporte, el coleccionismo abandera los casos de uso de NFT. Pero lo importante, a mí no me, no me llama mucho la atención el coleccionismo ni el arte digital llevado a NFT, pero sí que los NFTs estén demostrando que... Trabajar Smart Contracts sobre blockchain es posible. Esto es un caso de uso que abre la puerta a las tecnologías web 3. El wallet también es una punta de lanza. ¿vale? No lo usamos todos. ¿vale? En el wallet vamos a llevar nuestros NFTs, imaginad una suerte de contrato, y nuestros tokens, imaginad una suerte de monedas. Y con los wallets vamos a poder Interactuar con el mundo digital, así como accedemos con nuestro usuario, con un, nuestro ID social, también vamos a poder acceder con nuestro wallet, donde tendremos ciertos mecanismos que nos abrirán puertas, pero también lo vamos a empezar a ver en el mundo físico, donde al lado de la tarjeta Visa nos van a aceptar nuestra wallet. De hecho, el último móvil de Samsung, el S25, ya lleva wallet integrado y Twitter está desarrollando su propia wallet así como muchos otros. En 2022 empezaron muchas empresas con el What the fuck, ¿qué me estás diciendo de Web3? ¿Vale? ¿Esto de repente qué es y por qué tiene tanto boom? Y empezaron a crear equipos y diseñando estrategias Web3 que un año antes en sus planes no estaban. ¿Vale? Aquí os enseño, por ejemplo, pues eh, aquí Planeta buscando un especialista en NFTs, aquí el corte inglés, el corte inglés buscando que sus jefes de proyectos tengan conocimientos de NFT, de metaverso y la estrategia digital de Web3 es difícil de definir porque se está definiendo sobre la marcha, pero hay tres claves que se comparten entre ellas que es primar la comunidad que todo se puede tokenizar y que redefinen la relación con las comunidades y con los usuarios repito, los NFTs son punta de lanza, Marte, ¿vale? sé que os está sonando un poco marciano, no pasa nada ¿Vale? Es, es, es esto para vuestros, yo del futuro cuando alguien nos hable de una DAO y podáis decir, pues yo también me contaron esta chalaura ¿vale? Pues eso. Gregory Buté, ¿vale? Gregory Butet es eh, el Chief Client and Digital Officer de Kering desde 2017, un puesto que se crea a medida y entra en Kering para liderar la transformación digital. Kering, grupo matriz de Gucci, Valenciaga, Puma, San Loren, ¿vale? Anuncian en junio de este año 2022 su nueva estrategia Web3. Lo hacen desde sus nuevas oficinas de París y lo que dicen es, giramos nuestra visión a la apuesta eh, de Web3 porque queremos ser pioneros en Web3 y Metaverso. Web3 y Metaverso son dos conceptos que vais a oír mezclados. Sin ton ni son, porque ahora lo vamos a mezclar todo, porque el marketing es así. Pero bueno, su estrategia Web3, dicen que contemplan que van a aceptar criptomonedas, que van a incorporar NFTs en sus estrategias, que van a invertir en proyectos Web3 y que van a transformar Web3 la compañía. De hecho, ellos ya tienen mucha experiencia en, NF, en NFTs porque se subieron al carro en el 2021 y han experimentado mucho y tienen mucho conocimiento. Y también dice que van a aceptar en las tiendas físicas de Gucci y Valenciaga eh, las criptomonedas mediante wallet. Os contaba antes que iba a pasar, pues esto ya está pasando. Y en la tienda de online de Valenciaga, pues también, aparte han hecho cosas de metaverso y cosas así. Esta acción me pareció muy interesante porque son muy conscientes de que la capacitación tiene que traspasar ...no solamente su equipo de tecnología sino todo el equipo del grupo. Los 42.000 empleados de Kering, que abarca también pues, la gente de tienda, gente de administración... ...están invitadas a formarse en este nuevo paradigma de tecnologías... ...y crearon un juego para aprender jugando, para aprender jugando a abrirse una cuenta en Discord... ...para aprender jugando a tener una wallet, para aprender jugando a, tener, a comprar un NFT... Etc. La revista Time, que va a cumplir 100 años, el año que viene bueno pues es pionera. ¿vale? Hicieron una primera colección, vieron el potencial que tiene para relacionarse con las personas y empezaron a crear colecciones de NFTs, todas bajo eh, este concepto de Time Piece. Y empezaron a crear colecciones de forma que ahora tienen una comunidad nada despreciable de usuarios de Time en Web3. Ellos saben perfectamente que son comunidades prácticamente diferentes, lo que es su audiencia tradicional de lo que es su audiencia Web3. Y saben que seguramente interaccionan muy poquito, un 1%. No quieren que una parte canibalice la otra. Quieren estar aprendiendo porque quieren ser pioneros en el mundo Web3. También han entrado en Metaverso y, ojo, cuidado que... La parte de NFTs les está reportando actualmente 10 millones de beneficios, ¿vale? 10 millones de beneficios que les reportan a Time, que están muy cerca de los 11 de Gucci, pero un poco más lejos de los 184 beneficios en NFTs que saca Nike. Eh, Starbucks, que es referente en lo que es relación con sus consumidores, con su comunidad, ya ha anunciado que ha vinculado sus estrategias de relación con Web3. El próximo Alfa Romeo, Tonale, que se empieza a distribuir en enero, primer trimestre de 2023, incluye un NFT que registrará todos los cambios que tenga el vehículo de forma que luego pueda certificar el valor residual. Fishcoin es un una plataforma de colaboración de los diferentes actores que pertenecen a la cadena de suministro de productos del mar donde los que participan se ven beneficiados por estar haciendo aportación de valor en los datos de forma que ayuda a la trazabilidad de los productos y los actores intermedios que pueden ser hoteles o restaurantes se ven beneficiados por la información de la trazabilidad no es una DAO pero en este caso se parece mucho a la DAO que os he explicado DAOs que existen hay una DAO que ha comprado un, galf, un campo de golf y lo mantiene. Hay una DAO que está comprando un equipo de NBA. Hay una DAO que es una agencia creativa que tiene unos 200 personas que están trabajando en proyectos reales. Hay muchas DAOs de inversión como Flamingo, que fue famosa porque compró un Crypto Punk por casi 762 mil dólares. Hay DAOs, de, hay DAOs de inversión como De Lao que invierten en proyectos como el proyecto de Flamingo. Hay DAOs que son una suerte de empresas de capital riesgo. Hay hay DAOs que toman las decisiones sobre algunos metaversos que estamos teniendo, hay DAOs que luchan contra el cambio climático, hay DAOs que aceleran el, el IMAS de en la ciencia, en lo que se está llamando las ciencias descentralizadas. En VitaDAO están colaborando 5.000 personas, 5.000 personas organizadas en grupos de trabajo bastante complejos, interactuando con el ecosistema de verdad. CabinDAO intenta crear una especie de ciudad empresa donde la gente pueda trabajar en proyectos de forma remota trabajando desde cabañas, ese, ese es su, su lema. Es una. Es, tienen su primera su primera cabaña en, en Austin, la podéis encontrar en, en Google Maps. Y el resto de operaciones lo realizan en digital mediante Discord, Discord que es la plataforma donde se está moviendo actualmente casi todas las comunidades, ya no solamente de Web3, sino casi todas las comunidades. Aquí se ve la importancia y el cambio de lo que es la propiedad. En Web3 la propiedad no está en tener el activo, eh, en Web3 la propiedad es formar parte de la comunidad que tiene los activos, como en el caso de Cabin, que la gente no tiene la cabaña, pero... Posee de alguna manera la comunidad que posee la cabaña, ¿vale? La cabaña está compartida. Eh, Cabin no es, no pretende ser una ciudad, es una ciudad empresa, es una especie de, de, de cooperativa eh, laboral. Pero ¿podría una DAO constituir la siguiente ciudad? Y esta es una pregunta que se hizo Scott Fitzimos en, en julio de 2021. Y generó tanto interés que tres meses después estaban comprando 17 hectáreas en Yellowstone para poner en marcha el proyecto. Como claro, poner una ciudad en marcha no, no son cuatro decisiones, crearon una DAO, crearon un CityDAO para que toda la gente que estaba interesada pudiesen seguir eh, comprando tierras de forma descentralizada y también tomando todas las decisiones que se tienen que tomar para poner y crear una ciudad. Podéis encontrar también la parcela cero en Google Maps y ya tienen dos parcelas más en California. Podéis consultar su página web porque es muy interesante este proyecto. En realidad están construyendo desde cero una ciudad no física basada 100% en un gobierno basado en DAO. Cada ciudadano vota y participa en el gobierno mediante un NFT. Es una persona, un voto, pero además tienes que tener prueba de humanidad. Prueba de humanidad para vuestros yoes del futuro, que googleéis lo que significa prueba de humanidad. Esto es un caso experimental, pionero. Lo que pretende ser es un laboratorio. Donde poner en marcha tanto lo que se conoce como lo que no se conoce. No sé si conocéis el libro de Radical Markets y donde explica pues eh, la financiación cuadrática, votación cuadrática, también los impuestos. Pues aquí están poniéndolo en marcha, están haciendo pruebas piloto, están haciendo pruebas experimentales. Miami saca el Miami Coin. Lo saca principalmente para, para dinamizar su ecosistema de empresas locales. Pero... Bueno, y porque su alcalde es uno de estos eh, criptoalcaldes chachones de Estados Unidos que se han subido a la ola de y además cobró la nómina en criptos. Pero lo que me ha llamado la atención sobre todo es el proyecto que pusieron en marcha en julio de este año porque de repente aparecen con un... Bueno, vamos a tener una iniciativa de 5.000 NFTs para beneficiar a artistas locales, empresas locales y también organizaciones sin ánimo de lucro donde participan Time, Mastercard y Salesforce, ¿no? Y yo digo, ojo, pues me, lo de que Miami está haciendo cosas de NFT ya viene también de 2021, pero ¿por qué Mastercard, Salesforce y Time? ¿no? Pues Mastercard porque está poniendo los programas de fidelización de los que se van a beneficiar los poseedores de los NFTs. Salesforce porque acaba de... ¿Sabéis Salesforce? ¿Os sonará? Salesforce, líder mundial en CRM, ¿vale? O sea, pues... Han construido una infraestructura especial para NFTs y la ponen en marcha, qué mejor titular que trabajar en un proyecto que tenga este renombre. Pero ¿qué hace Time en este proyecto? No? Pues Time en este proyecto lo que hace es, como nosotros ya somos pioneros en Web3, vamos a aportar nuestro conocimiento como agencia estratégica y creativa y está definiendo el proyecto de la ciudad. Dice el presidente de Time, esta iniciativa brindará una oportunidad para que Miami construya conexiones más profundas con sus residentes y visitantes por igual. Aquí es cuando comunican en Twitter el proyecto. Nueva York también tiene su coin. Y en Reno, Hillary, que es la alcaldesa desde 2014 también fan de blockchain, en 2021 comunicó en un evento público que ponían en marcha la Renodao, Renodao, Renodao y los Renocoins. De hecho, ella es tan fan de, de, de, las, de, las, de la tecnología blockchain que ha definido... Como, como estrategia ciudad, blockchainificar la ciudad. Aparte de todos los NFTs y todos los proyectos NFTs, algunos fallidos y los reconoce como fallidos, pues pone en marcha Renodao para innovación y coordinación. De hecho, ella lo argumenta de la siguiente manera. Dice, Renodao debe ayudar a brindar transparencia a los asuntos gubernamentales y hacer más eficientes los procesos. Realmente quiero una economía local que pueda beneficiar a todos mis ciudadanos. Una comunidad de cosas que todos podamos poseer juntos en nuestra ciudad y poder monetizar eso, la propiedad, el cambio de paradigma de la propiedad y busque formas en las que realmente podamos beneficiarnos unos a otros en nuestras economías locales. De hecho, aprovechando que las conferencias anuales de alcaldes de Estados Unidos eran en Piper Reno en junio de este año, se... Dirigió a sus compañeros alcaldes de todo Estados Unidos para invitarles a explotar el mundo blockchain, destacando la oportunidad que brinda para mostrar la transparencia de los gobiernos. Y recientemente también ha puesto en marcha, aparte de lo de Renodau, un proyecto que ha llamado Biggest Little Blockchain, que es una, una plataforma blockchain para... ...para registrar los, lo que tiene que ver con los monumentos históricos... ...y lo ha hecho como prueba piloto... ...porque dice, bueno, pues lo hago en este ámbito... ...que igual a, a, no a todo el mundo le preocupa que lo esté haciendo en este ámbito... ...es un registro que más o menos es aceptable hacer pruebas piloto... ...pero si funciona lo vamos a extender a otro tipo de registros. y será la primera plataforma blockchain administrada por una ciudad en Estados Unidos... Este es Miguel Ángel Bernal, al que yo fui a ver el mes pasado, yo me fui a Zaragoza, al legal blockchain, porque quería conocer a este chico, ¿vale? Porque este chico, que fue director general de contratación en el Gobierno de Aragón desde 2015 a 2019, ha implantado blockchain en los procesos de contratación de Aragón. Las licitaciones simples. Lo hizo en 2018 finales y cuando logró sacar adelante el proyecto después de todas las enmiendas que tuvo para lograr que el proyecto persista a día de hoy. A día de hoy los usuarios que están eh, interactuando con la web no saben que están interactuando con una plataforma que por debajo es blockchain porque al final no es la tecnología es el valor que nos aporta. Un, un proyecto que ha estado muy premiado. ¿Cómo consigue que el proyecto se quede dentro de la administración? Porque una vez Logra sacar adelante el proyecto, lo que hace es coger a todos sus técnicos y co-crear con ellos la idea. Y una vez que tienen co-creada con ellos la idea, la licitan el desarrollo. Pero ya los técnicos se lo hicieron suyo, por lo tanto ahora de ahí no se lo quita nadie. Jesús y Javier, del Ayuntamiento de Monzón que también tuve el placer de conocer, aparte de que lanzaron el metamonzón en el metaverso de Cardano y que ellos pensaban que iban a venir 15 personas y se presentaron 200 y vino mucha gente de Cardano diciendo «Monzón, ¿dónde está?», <risa> ¿no? eh, aparte han puesto en marcha eh, una incubadora de proyectos blockchain donde no solamente hay proyectos de Aragón, también hay proyectos de Murcia y ellos mismos como ayuntamiento son un proyecto de su propia incubadora. Para, ...para hacer proyectos blockchain en el ayuntamiento... ...y lo que me parece más relevante de este caso... ...es que están desarrollando un portal de transparencia sobre Cardano... ...sobre la blockchain de Cardano... ...y ellos lo que, en la reflexión que hacían... ...cuando estaban explicando el proyecto decían oye, que hemos buscado a ver si existía un portal de transparencia sobre blockchain porque, a ver, de las características de blockchain, transparencia, ¿cómo no se ha hecho un portal de transparencia de, sobre blockchain? Pues no han encontrado ninguna referencia Cardano está muy encima de este desarrollo y ellos están mmm, a punto ya de ponerlo en explotación el año que viene y, lo, y su intención además es compartirlo con todas las administraciones públicas que lo quieran, lo quieran usar. Ellos apuestan por la robotización de la administración pero son muy conscientes de que si no hay capacidad citación de las personas que trabajan en administración, difícilmente va a poder progresar las ideas de innovación. Voy acabando, ¿eh? ¿Puedo? Sí. Eh, Marlos Spam, eh, que ha sido líder de proyectos blockchain en el gobierno de Países Bajos y que pertenece a la coalición de blockchain de Países Bajos. Está liderando la DAO de Países Bajos, que anunciaron en abril de este año, que nos avisa de que el mundo está cambiando, que quieren hacer una comunidad que una investigación y conocimiento para unir talento público-privado y explorar proyectos blockchain para el país. Bueno, pues la Web3 es lo que viene, lo que se solapa con lo que ya hay, con también las tecnologías eh, que convergen con toda esa convergencia tecnológica que no solamente es blockchain, que es inteligencia artificial, que es realidad virtual, que es el 5G y el 6G que vendrá y que es una evolución tecnológica aviso que imparable, ¿vale? La evolución tecnológica por mucho que queramos mmm, volver atrás, lo único que podemos hacer es tirar hacia adelante y esto no deja de ser que otra cosa que transformación digital, que empieza mmm, con internet, que empuja a la digitalización, que ha tenido que venir una pandemia para que realmente empuje a la digitalización, pero data también es transformación digital, inteligencia artificial también es transformación digital y todo lo que viene de Web3 es transformación digital, un proceso que nunca acaba. Yo no empiezo una transformación digital para acabar, me tengo que convertir en una suerte de organización que aprende, que está en adaptación continua, que Cambia la mentalidad de señalar el error a señalar el aprendizaje, porque solamente cambiando la mentalidad lograremos entrar en ciclos de experimentación, de fallar, de aceptar, de, de aprender. Decía eh, eh, marlon Pam sobre la Dutch DAO. Todavía tenemos que ver si funciona. Espero que podamos ponerlo en marcha para reunir a los mejores expertos en blockchain de los Países Bajos. Pero incluso si no funciona, aprenderemos mucho de ellos. Esa es la mentalidad. Así que ya estoy acabando. Así que experimentar es necesario, innovar es necesario. Eh, tenemos que abrir, abrir experimentos al futuro. Yo que me imagino, yo me imagino ayuntamientos con DAOs que están haciendo participar a los ciudadanos. Me imagino DAOs de, de ayuntamientos entre sí colaborando. Me imagino a la Dipu impulsando DAOs. Que, que, que, hace, ...que ayuda a la participación público-privada con ayuntamientos y con ciudadanos. Me imagino más un modelo de ecosistema donde ni siquiera la... O sea, la DAO impulsa, pero la DAO es un ente más. Impulsor, tractor, dinamizador, participante, pero donde la participación es de todo. Porque sinceramente pienso que teniendo la oportunidad de impulsarlo... Si no sucede, serán los ciudadanos los que acaben creando las DAOs donde se acaben sumando los ayuntamientos. Me despido diciendo GM, GM es el saludo que se dice en Web3, eh, no sé si lo habéis escuchado lo habéis leído, ahora lo vais a leer en todas partes, ¿vale? Pero GM, GM es un saludo, significa good morning, buenos días, pero no solamente eso, es, va más allá de un saludo normal, cuando alguien está diciendo GM en las comunidades de innovación, y comunidades web3 lo que está diciendo es hemos llegado pronto y el futuro es brillante, es decir, lo tenemos todo por hacer. Así que gracias. Vea, vea, vea, vea, vea. vea, vea, vea. No, marcha. no. No marches, no marches, vea, porque es que es increíble. Yo he tenido te a tocar de peus a tierra porque no sabía ya dónde espera? ¿Ha cumplido tiempos o no? Porque son 288. Eh... <risa> o has según sí. que Segur que aún quede mucha materia, ¿no? Por poder explicar, es increíble. ascolta la misma pregunta después de... Después de escuchar la teva brillante es... No me extraña que estudies Psicología y Humanidades para intentar, donc... Porque la psicología, ¿cómo veo todo esto? ¿Qué explicaría la psicología de todo aquest mundo que nos estás explicando, que es el futuro que vendrá y el que has estamos en muchas, en muchas ocasiones? Qué pregunta tienes, ¿eh? Es que claro. Pues, eh... Porque es que claro, todo es tan tecnológico, todo es tan virtual, todo es tan... que dius? ¿nosotros existirem o ya dejaremos de existir? Mira, yo, yo normalmente cuando hago charlas suelo decir muchas palabrotas, muchas pausas de las que he hecho aquí me las iba comiendo porque digo no vea este público no, vale. No, no, que sí, que Pero a ver, un... ahora voy a decir un, una frase, vale. Va. Maldito el momento en el que tenemos separadas las ciencias humanas de la tecnología. Por tu te pregunto, claro. Porque es, es un sinsentido. Mm. De hecho, yo antes os ponía la anécdota de cuando había ido al legal blockchain y os ponía la anécdota con los legalistas y los tecnólogos y os decía que el futuro, tienen, o sea, tenemos que ir de la mano. Que iba al 50%. Porque co, co, como, hemos, como hemos separado las disciplinas, pues ahora tenemos que juntarlas y lo que tenemos que tener son equipos multidisciplinares para crear. De uh -huh. hecho, eso está muy claro cuando hablaba del caso de los sesgos la, en la inteligencia artificial. ¿Cómo minimizar los sesgos? Desde el principio, desde el diseño, es, tenemos que estar identificándolos, no endogámicamente, con equipos multidisciplinares y diversos. ¿vale? Eso es lo que nos va a ayudar la psicología, las humanidades. ¿Qué nos va a quedar después de la inteligencia artificial? La esencia del humano, lo que podemos aportar como humano. Todo aquello que vamos a poder hacer como humano es lo más valioso que vamos a tener porque es lo que no van a poder hacer las máquinas. Perfecto. Donets, por ser. A Barcelona? Ah, dic, pel, no, no, para el castellano, no sabía. Para mi familia es, es castellano, castellano parlante mm -hmm. y al menos Arbein es. Eh. Perfecto. Volvedons, muchísimas gracias por esta brillante exposición. Nosotros continu, continuaremos, pero amb el teu permís viatjant de momento a la caravana que tenemos, eh, que es la setiva, però pero li toda esta información y tenint en toda todo el futuro que ya ja no está en Lluya y que parto de la maleta roja. Eh? De la maleta roja, vale. <laughs> Gracias, Bea. Brillan, muchas gracias.